Clase de Pilates Inclusivo Día 10 de marzo de 2022 Sentada sobre tu esterilla Sobre un cojín Bloque de yoga Zafú Bolster Con las piernas cruzadas en postura fácil de yoga que se llama Sukhasana o con los talones alineados en el centro del pubis en la postura perfecta de yoga, Siddhasana Relaja las caderas y permite que las rodillas sean atraídas por la madre tierra Coloca la mano derecha, el dorso, apoyado en la palma de la mano izquierda el pulgar derecho, encima del pulgar izquierdo Espalda recta, pecho abierto, hombros atrás, los brazos se pegan a las costillas. Tira de la coronilla hacia las nubes, como si quisieras tocarlas, tocarlas con tu cabeza. Retrae ligeramente el mentón, como si que sacaras papada, para estirar aún más las cervicales. Cierra los ojos. Y desconecta porque en la vida es necesario parar tomarse un respiro de vez en cuando para desde la calma Elegir el camino que tomamos con cada decisión. Pero ahora no pienses. Solo observa la respiración. Al anular el sentido de la vista, el resto de los sentidos se agudizan, incluida la intuición. El sexto sentido. Ahora céntrate en el oído. Escucha. Siente la respiración alojada en tu bajo vientre. ...cuando duermes o cuando eras una bebé. El ombligo se expande hacia afuera cuando inhalas... ...y al exhalar se recoge hacia adentro... ...como si quisiera esconderse bajo las costillas. Si estuvieras incómoda en esta postura... Podrías sentarte incluso en una silla. O entre medias, apoyar la espalda en la pared. Sentir las escápulas y la parte occipital de tu cráneo tocándola. Tu diafragma. Comienza a trabajar de manera consciente. Cuando inhalas, el globo que se halla en tu abdomen se hincha cada vez más. Y cuando exhalas, se recoge hacia adentro. Como si una cuerda tirase de él hacia las vértebras lumbares vientre se vuelve pequeño al soltar el aire. Cuando el abdomen ya no puede albergar más aire... Llena tus costillas, como si una jarra de agua se llenase debajo del grifo. Una vez que la parte más profunda está llena, el abdomen, el aire llega a las costillas, que se expanden hacia los lados. Siente cómo en la cara interna de los brazos, y al exhalar, cómo se alejan de ellos, desapareciendo la presión. Y después el ombligo se recoge. Te llenas de abajo arriba, ombligo, costillas, exhalas, la caja torácica se contrae, como si una cuerda tirase de cada costilla hacia el corazón. Y al final otra cuerda tira del ombligo hacia atrás. ...duplicando el porcentaje de oxígeno en tu sangre... ...no solo contribuyes a mejorar todos tus sistemas... ...a recuperar cada célula, purificándola... ...activando el sistema endocrino y el linfático... ayudando a que tu corazón lata a un ritmo constante y a que tu tensión arterial se equilibre de manera natural, sin químicos, sin fármacos. También tu mente lo siente, los pensamientos se diluyen y aunque aparecen una y otra vez, cada vez tardan menos en desaparecer. En la última fase de la respiración yóquica completa, tras hinchar el vientre, abrir las costillas... Es la parte alta del pecho la que se llena, el borde de la jarra. Las clavículas parecen acercarse a la barbilla. Y cuando exhalas, se alejan de ella. La parte alta del pecho desciende, el aire se escapa. Luego las costillas y por último el globo se desinfla. Durante la clase de pilates cambiaremos, inhalaremos por la nariz y exhalaremos por la boca. Pero al igual que en yoga, mantendremos el ombligo escondido. Dentro, sin contraer el abdomen, para no acortar el tronco. Para permitir que el transverso, el resto anterior, toda la musculatura oblicua... ...pueda extenderse totalmente. Así que como cuando hacemos los hombres en la playa... ...ese movimiento para esconder la barriga... ...debes imitarlo... ...una vez que comience el movimiento... ...para mantener la seguridad de tus vértebras y discos lumbares... ...para que tu transverso... ...junto al cuadrado lumbar... ...actúe como faja natural... ...junta las palmas de las manos... ...como si encenderas un fuego... fricciona adelante y atrás, genera calor... ...lleva las manos al rostro... ...siente el fuego... ...transformador... ...puedes exhalar ya por la boca... ...inhalas nariz... ...exhalas boca... ...fricciona un poco más rápido... ...más calor... ...lleva las manos al rostro... ...baja masajeando hacia el pecho... ...cruza una mano hacia cada hombro... ...baja por los brazos... ...codos, antebrazos... ...manos, vientre... ...caderas, muslos... ...rodillas... Tibias, tobillos por el centro junto a los dorso de las manos y roza tu cuerpo a la que alzas los brazos a las nubes puedes abrir los ojos coge aire, inhala y al exhalar desde la cintura espalda recta manos al suelo anchura de hombros dedos bien abiertos cojo aire, inhalo miro al frente, estiro los codos creo espacio entre las vértebras y al exhalar desde la cintura Flexionando los codos, bajamos ombligo, costillas, pecho, barbilla. Si la cabeza no llega al suelo, puedes colocar un cojín, un bloque debajo de ella. A la altura de tu frente, coloca ese soporte. Respira en tu caja torácica, en tus clavículas y mantén el ombligo escondido. relaja las caderas inhala nariz, extira codos mira al frente exhala, retraso las manos me voy hacia atrás coloco las manos con los dedos mirando hacia la pared para abrir bien el pecho y los hombros coge aire, inhala alarga, tira de la coronilla y desde la zona lumbar arqueando la espalda y si no tienes lesión en el cuello puedes llevar la cabeza hacia atrás si tienes alguna molestia hoy o tienes una hernia cervical... ...por favor mantente mirando al frente. Despacio, vuelve... ...ombligo escondido, pecho... ...miras al frente... ...coge aire por fuera... Círculo grande con tus brazos, arriba al cielo, cojo aire, inhalo y al exhalar baja mano derecha hacia el lado derecho, apoya la mano al lado de la cadera, inhala, sube izquierda y al exhalar flexiona lateralmente hacia el lado derecho, flexionando el codo derecho para que el hombro, ves, no suba, manténle abajo con el codo flexionado y mantén los dos isquios apoyados en el suelo o en el bloque donde estés, en el cojín. Si te molesta el cuello, mira hacia el suelo o en todo caso al frente. Si no, puedes mirar si quieres la mano izquierda. Respiran tus costillas del lado izquierdo. Alarga, inhala y al exhalar desde la zona lumbar comienza esa flexión después de la dorsal y por último la cervical. Inhalo, estiro el codo derecho, alarga tronco y brazo izquierdo y al exhalar la mano derecha se va detrás, los dedos igual, miran hacia atrás, coge aire, de nuevo izquierda y al exhalar rotando desde la zona lumbar, dorsal y por último cervical, giro el pecho hacia la derecha, la mano izquierda se apoya en el muslo derecho, hace palanca, inhala, alarga, tira de la coronilla, ombligo escondido, exhala, Rota el tronco hacia la derecha. Si no te molesta el cuello, mira hacia detrás, por encima del hombro. Si no, mira en la dirección del pecho. Recuerda, como regla básica, si tienes una lesión cervical, llevar siempre la línea de tu cuello, tu cabeza, con el centro de tu pecho. Inhalamos, vamos girando al frente, desde la zona lumbar, lo último que vuelve es en la cabeza, alarga, tira los brazos arriba al cielo y al exhalar, mano izquierda, desciende, repetimos secuencia al otro lado, inhala, sube derecha, al exhalar flexiona el codo izquierdo para que el hombro no suba y desde la zona lumbar, dorsal y por último cervical, ves, la cabeza es lo último que se mueve, siempre comienza el movimiento en la base de la columna. Para hacerlo de manera segura, alargando primero, creando espacio. Recuerda tus opciones de tu mirada para tu cuello. Inhala, estira codo izquierdo, alarga derecha, tronco, exhala por la boca, mano detrás. Inhala derecha y al exhalar, lumbar, dorsal, cervical, mano derecha por fuera de pierna izquierda. Alarga, tira de la coronilla al inhalar por la nariz y al soltar por la boca, torsiona sin forzar demasiado, estamos calentando. La inhalación alarga y la exhalación profundiza en el movimiento inhala de nuevo desde atrás lo último que vuelves la cabeza estira brazos arriba al cielo y al exhalar flexiona los codos bájalos eso es a la altura de los hombros con las palmas mirando al frente eso es muy bien desde aquí cogemos aire inhalamos ...y al exhalar vamos a cerrar el codo y la mano hacia adentro... ...no hace falta que lleguen a tocarse, ¿vale? Simplemente quiero que se miren... ...para trabajar el manguito de rotadores... ...inhalo por la nariz, abro... ...y al exhalar por la boca... ...cierro al centro... ...inhala nariz... ...calentamos el manguito de rotadores... ...exhala... ...uno de los grandes olvidados en todos los ejercicios... ...todos los sistemas... Y es vital para mantener la articulación del hombro estable. Exhala dentro, inhala fuera. Venga, hacemos una más. Exhala, muy bien. Ahora vamos hacia el frente. Bajamos, nos podemos quedar, fíjate, ahí, ¿vale? Nos podemos quedar ahí, o podemos bajar un poquito más, donde llegues. Intenta que los codos se queden a la altura del hombro, ¿Vale? Inhalo... Exhalo... ¿Ves? No hace falta bajar demasiado... Inhalo... Abro... Exhalo... inabro, Ex... In... Exhala por la boca... Inhala, abre, exhala boca, eso es, una más, según están baja con los codos, pegados a las costillas y ahora hacia adentro y hacia afuera, primero una mano por encima y otra por debajo, fíjate, cierro, con mis costillas y abro. Ahora al revés, brazo izquierdo por encima del derecho. Cierro y abro. Todo lo que puedas, ¿vale? Exhalo cuando cierro. Inhalo nariz cuando abro. Una más a cada lado. Exhala. In. Ex. Muy bien. Nos vamos sobre la esterilla colocando las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Dedos bien abiertos. Acuérdate, una regla de oro, el corazón apuntando al frente o la V que forman el índice y el corazón mirando al frente. A mí personalmente me resulta más cómoda la V mirando hacia el frente, o sea, la línea que saldría entre el índice y el medio es la que tiene que mirar hacia el frente. Si tienes una esterilla como esta que tengo yo de corcho, que tienen líneas dibujadas, te pueden ayudar a alinearte mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, no es necesario. Los dedos bien abiertos, eso sí, fuertes. Fíjate, yo levanto un dedo, lo suelto y ves como un muelle. Fíjate cómo suena el golpe. Las rodillas debajo de las caderas y los empeines apoyados detrás de las rodillas. Empujo, me alejo del suelo. Nunca estamos aquí, empujo, me alejo y roto los hombros, como si sujetara un termómetro debajo de cada axila. Es como si quisiera alejarlo de las orejas para sujetar ese termómetro imaginario. Saca el glúteo hacia afuera, arquea la espalda hacia abajo, mira al frente, inhala y al exhalar comienza el movimiento en el coxis. Meto el coxis dentro, redondeo la columna vertebral hacia arriba y por último se mete la barbilla. Inhala por la nariz, sacando las nalgas hacia afuera, bajando el abdomen con el ombligo escondido, el pecho se abre y por último levanta tu cráneo. Exhala en gato, marjaryasana por la boca. Inhala en vaca, vitilasana por la nariz. Visualiza con los ojos cerrados esa serpiente que vive en tu espalda, que forma una ola de atrás hacia adelante, que se mueve de manera progresiva, comenzando con una retroversión en el gato, escondiendo el glúteo, arqueando progresivamente de atrás hacia adelante, inhalando, comenzando con una anteversión de la pelvis, el coccis, el sacro salen. La zona lumbar se arquea, dorsal y por último cervical. Despierta tu columna vertebral. Sin contraindicaciones, este ejercicio lo puede realizar todo el mundo, por supuesto, sin forzar el arco. Si tienes alguna lesión, escúchate para no dañarte, pero es muy bueno que intentes movilizar cada una de las 24 vértebras, más el coxis. ...y el sacro... ...en la siguiente vaca, inhalo y al exhalar... ...extiende pierna izquierda atrás... nos vamos con la derecha primero para que lo veáis bien... ...la primera... ...pierna derecha extiendo atrás... ...punta del pie hacia el suelo, ¿ves? ...dedos abiertos... ...el tobillo está flexionado... ...el, el empeño izquierdo muy fuerte... ...y levanto el brazo, de, el brazo contrario... ...brazo izquierdo para hacer... ...este ejercicio de aguja... ...pulgar hacia arriba... ...para que el hombro se abra, que no se cierre, ¿vale? Cojo aire, inhalo y al exhalar meto el codo y rodilla hacia adentro... ...inhalando desde fuera, inhalando desde el ombligo hacia la punta de los dedos. Fíjate cómo voy cerrando la garra, apretando el puño al final, metiendo el codo... ...y el pie se pone en punta para no rozar por la esterilla, dedos flexionados... Y sin embargo, desde el ombligo hacia afuera, se va abriendo la garra de la mano, primero la palma, y luego extiendo los dedos lo máximo posible. Exhalo dentro, con el brazo derecho sigo empujando y rotando el hombro, ¿vale? Cuidado que no colapse ese hombro, que no se acerca a la oreja. Una más. Exhala dentro. Inhala afuera. extiende. Apoya la mano en el suelo. ...y apoya rodilla derecha... ...vamos con la pierna izquierda... ...extiendo pierna izquierda... ...el empeine derecho es el que queda apoyado muy fuerte... ...los cinco dedos, ve los dedos abiertos... ...brazo contrario, brazo derecho... ...pulgar arriba, cojo aire... ...inhalo, intentamos tocar la pared de atrás y la pared de adelante... ...con los dedos y el talón... ...al exhalar por la boca... Articulo progresivamente, ves como cierra la garra, aprieto el puño, redondeo la espalda y miro el ombligo, inhalo desde el ombligo hacia afuera, con un movimiento preciso, sintonizando la respiración. Todo nace en el centro y acaba en el centro. En tu core. Inhalo, extiendo, coloca el pie en flex y abre los dedos de las de las dos extremidades. Coloca el pie en punta, flexiona los dedos. Inhalo, extiendo. Y al exhalar, apoyo la mano, apoyo rodilla. Y me siento atrás. En el niño. Llevo las manos al lado de los pies. ...flexiono los codos, no pasa nada porque los hombros se vengan un poquito hacia adelante... ...quiero que toda la espalda se abra por completo... ...y los codos tienen que estar apoyados, si no, esa apertura de las escápulas no se va a producir correctamente... ...si no te llega la frente al suelo, recuerda que puedes colocar un cojín, un bloque... ...aquí podemos recuperar las muñecas, igual que hacíamos antes, las agujas... ...ves mi mano, como la abro y cierro progresivamente... ...pasando por la garra y apretando el puño al final... ...y también abanico amplio... ...desde el meñique hasta el pulgar... ...apretando el puño al final... ...y abriendo igual progresivamente... ...cuando cierres desde el pulgar... ...recuerda cerrar primero índice... ...medio, anular, meñique... ...y por último apretar el pulgar... ...nunca hagas esto, nunca metas el pulgar por dentro, ¿vale? ...cuanto más amplio hagas el abanico... ...en las dos direcciones mejor manos encima de las rodillas barbilla dentro, redondea vértebra a vértebra como si fueras un helecho desde abajo, desde la zona lumbar dorsal, cervical, las manos se van deslizando hasta las caderas, el pecho se abre, los hombros ...y se levanta la barbilla... ...muy bien, llevamos las manos delante a la posición inicial... ...manos debajo de hombros y rodillas debajo de caderas... ...desde esta posición vamos a trabajar un poquito los brazos... ...recuerda por favor los dedos muy abiertos... ...esa alineación que te decía... ...y los dedos apretados, ¿vale? ...ni un folio entra entre la palma y la esterilla... ...para mantener la muñeca segura... ...muy bien, pues desde aquí vamos a andar un palmo hacia adelante... ¿Ves? Un palmo hacia adelante. Las manos quedan desalinadas de los hombros, pero no pasa nada las caderas. Siguen encima de las rodillas, ¿veis? Y desde aquí cojo aire y al exhalar baja los codos hacia abajo. Más o menos quedarán debajo de tus hombros, ¿vale? O un poquito por atrás, pero como no hace falta bajar del todo, ¿vale? Podemos quedarnos aquí y subir. Lo que aquí no quiero es que los codos se abran hacia afuera, ¿ves? Que los hombros sigan rotados para que los codos se metan hacia adentro. Inhalo cuando bajo, exhalo por la boca cuando subo. In, mirando al suelo para proteger el cuello. Exhala. Venga, con esta llevamos 5, 6, inhalo, exhalo boca, 7, 8 9 y 10, muy bien. Desde aquí voy a llevar la cadera hacia adelante. Puedo este segundo ejercicio, puedo repetirlo, ¿vale? Si sí, creo que va a ser mucho para mí este ejercicio, que vamos a hacer ahora, llevo la cadera hacia adelante de manera ...que mis manos quedan debajo de los hombros... ...veis aproximadamente... ...cada persona es un mundo... ...corregir la posición en el caso de que no coincida... ...pero no dejamos caer la cadera... ...la cadera en línea con la rodilla... ...con los hombros y con la cabeza... ...desde aquí... ...cojo aire... ...exhalo... ...voy atrás inhalando... ...voy atrás inhalando... ...estiro bien como si quisiera sentarme los talones... ...estirando los codos... Ven, ...no llego a bajar del todo... Y redonda, voy redondeando, vértebra a vértebra, vuelvo, saco la barbilla, inhalo, cuando bajo, codos hacia adentro, exhalo, cuando subo, repito, inhalo atrás, con la espalda recta, tirando del sacro hacia atrás, como si quisiera sentarme los talones. Ahora, redonda, meto la barbilla en el pecho y desde el coxis, con esa retroversión de la pelvis, Voy redonda, lo último que se levanta, que se despega es la barbilla, mirando al suelo. Inhalo, exhalo. Si es mucho para ti, vuelve al ejercicio anterior, ¿vale? Metiendo los codos hacia adentro y manteniendo las caderas alineadas con las rodillas. Redonda, estiramos la columna vertebral, aprovechamos cada movimiento. Inhalo abajo, no hace falta bajar demasiado, ¿vale? Podemos bajar un poquito nada más. Voy a hacer esta un poquito más suave para que veáis que se puede hacer bajando solo un poquito. Redonda. Eso sí, por favor. Exhalando. Inhalo. Desciendo. Mira, solo este poquito. Suficiente. Exhalo. Subo. Venga, una más. In. Ex. Redonda. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Me siento atrás. En el niño, llevo las manos al lado de los pies y vuelvo a realizar el ejercicio de las muñecas. Vuelvo a recuperar. Ya sabes, abanicos o agujas. No sé qué ha pasado, que nos hemos quedado sin música o qué ha pasado aquí. A ver. Vale, que no le había dado a repetir la música. Ya está. Desde aquí, volvemos de nuevo. Manos en las rodillas, así aprendemos a redondear la espalda. Empujamos, si no estamos en las rodillas, con las manos en el suelo, vale, porque puede que te cueste meter las manos aquí con los codos pegados a las costillas. Y cuidado que los hombros no colapsen, hombros lejos. Empujo, me siento sobre los talones y redonda vértebra a vértebra. Subo a la posición del diamante de yoga, sana si es mucho para ti esta postura, tal vez necesites meter en el hueco poplíteo, aquí entre, la, entre el fémur y la tibia, una manta doblada, o una almohada, un cojín, lo que tú consideres para mantener eh, la tensión, pero sin dolor. ¿vale? Hay que aprender a discernir lo que es una tensión propia del ejercicio a lo que es un dolor. Y eso es gracias a la respiración. Si tú mantienes tu respiración consciente, vas a escuchar lo que ocurre dentro de ti y vas a saber cuándo parar. Vamos de nuevo hacia adelante, ¿vale? A la posición inicial, manos debajo de hombros y rodillas debajo de caderas, empeines apoyados detrás también a la misma anchura. Vamos de nuevo, desde aquí, la, el primero, el fácil, vamos a abrir las manos por fuera de la esterilla, ¿vale? Más o menos las esterillas todas miden, ...como unos 60 centímetros... ...así que aproximadamente... ...las manos por fuera de la esterilla... ...y en esta ocasión... La, ...la alineación tiene que ser... ...con el dedo índice apuntando al frente... ...o incluso un poquito más, ¿vale?... ...con un ligero ángulo hacia afuera de los dedos... ...¿veis como estoy?... ...pero los dedos seguir por favor muy abiertos... ...como los tengo yo... ...de esta manera... ...con las caderas encima de las rodillas... ...voy a sacar los codos hacia afuera... ...para bajar, ¿veis? a un ejercicio que va a utilizar también el tríceps pero va a trabajar también el pectoral el pecho así que codos hacia afuera inhalo exhalo y con la siguiente inhalación por la nariz inhalo desciendo exhalo por la boca subo inhalo miro al suelo para proteger el cuello exhalo cuando bajes comprueba que tus codos Aproximadamente quedan encima de las muñecas, ¿vale? Para que no fuerces en la muñeca ni la articulación del codo. Inhalo, nariz. Exhala, sube. Llevamos 6. 7. No hace falta bajar demasiado. 8. Yo bajo mucho, pero no es necesario. Mira, puedo hacer esto aquí. Suficiente, ¿vale? 9, ¿veis? Un poquito. O bajas un poquito más, y 10, ¿vale? Hacemos solo 10, volvemos a la colocar las manos debajo de los hombros, y desde aquí vamos a hacer un ejercicio un poquito más intenso, como hemos hecho antes, vamos a llevar de nuevo las manos hacia adelante un palmo, un palmo aproximadamente, ¿vale? Y desde aquí, ¿vale? Estamos todavía con las caderas, ¿veis? Encima de las rodillas, vamos a sacar las manos, por fuera de la esterilla, igual que hemos hecho antes, manos por fuera de la esterilla con esos dedos ligeramente apuntando hacia afuera, yo ahora más o menos la V que forman el dedo pulgar y el índice, ¿vale? Serían más o menos la línea o incluso, a mí la verdad es que me gusta un poco más con el dedo índice un poquito más metido hacia adentro, ¿vale? Casi es el índice el que está apuntando al frente. Ahora desde aquí Llevo el cuerpo hacia adelante, ¿veis? Las manos quedan de nuevo en la línea de los hombros y desde aquí cojo aire, exhalo con la siguiente inhalación, me voy atrás, in igual que antes, estiro primero, exhalo, redonda, levanto, despego la barbilla, inhalo, bajo, exhalo, subo. Si es mucho para ti, vuelve al ejercicio anterior. Inhalo, atrás, redonda, exhalo, escondo la barbilla, lo último que se despega. Inhalo, desciendo con la espalda recta, trabajando también el ombligo. Atrás, in. Exhalo, boca, redonda. In. Esa redondez que hacemos es importantísima, ¿vale? para ir creando espacio entre tus vértebras, movilizándola calentando bien toda la musculatura paravertebral, estirando el ligamento interespinoso inhalo atrás, redonda inhalo exhalo, muy bien recoge la rodilla debajo de las caderas, tráelas. ...recoge tus manos dentro de la esterilla... ...debajo de los hombros... ...muy bien... ...y me voy atrás al niño de nuevo... ...manos al lado de los pies... ...recuerda recupera tu muñeca... ...con el abanico amplio, con las agujas... ...manos encima de las rodillas... o en el suelo delante de ellas... ...empujo contra él... Contra las rodillas y redonda sentándome los talones o sobre la manta que hemos metido a propósito. Vamos ascendiendo desde la zona lumbar, dorsal y por último cervical. Llevamos de nuevo las manos hacia adelante y nos vamos a ir al suelo, ¿vale? Donde está la mano derecha voy a bajar con el codo derecho, donde está la mano izquierda. Codo izquierdo, estiro la pierna derecha. Estiro la pierna izquierda y desde la tabla despacito voy a bajar rodillas, caderas, voy a abrir el pecho, los hombros están atrás, no están aquí delante, ¿vale? Hombros atrás y si me molesta el cuello me quedo mirando en diagonal en unos 45 grados. Si no me molesta el cuello puedo llevar la mirada al frente, incluso con la práctica podré levantar la mirada y alzar un poquito más esa curvatura. ...y aquí lo más importante, por favor... ...udillana banda... ...fíjate cómo está mi ombligo... ...escondido... ...si yo suelto, si hago esto... ...y relajo... ...me voy a fastidiar la zona lumbar, ¿vale?... ...voy a darle presión a los discos... ...así que para quitarles esa presión... ...simplemente... ...esconde el ombligo... ...no se trata de contraer el abdomen... ...no se trata de hacer... ...esto... ...no es contraer el abdomen, sino... ...sencillamente, ¿ves?... ...de aquí... Aquí, no hay acortamiento de la musculatura, es importantísimo, ¿vale? Porque con el acortamiento estamos dificultando y desequilibrando el cuerpo en los ejercicios. Así que no nos interesa ese acortamiento. Desde aquí, desde la esfinge, vamos a hacer un movimiento dinámico. Estamos inhalando, exhalamos por la boca y con la siguiente inhalación levantamos las caderas y nos vamos hacia atrás llevamos las caderas atrás y ahora redonda, exhalo igual que antes, meto la barbilla en el pecho y fíjate, la redondeé de atrás hacia adelante, despego la barbilla miro entre mis manos y me quedo en plancha ¿vale? inhalo atrás ya no bajo nunca ¿vale? nunca, bueno, durante que, que dure este ejercicio exhalo ¿vale? eso es, inhalo atrás redonda lo último que se mueve es la barbilla. Exhalo. In atrás. Ex. In atrás. Exhala. In. Venga, dos más. Inhalo. Cuando metas la cabeza hacia atrás, mira entre tus rodillas, apoya la frente, redonda, exhalo, ¿vale? Baja la cadera, descansa en la esfinge unos instantes. Los dedos de las manos, ¿veis? Están muy abiertos, presionando para mantener la estabilidad de la esfinge y los codos. Ojo con esto, mete los codos hacia adentro. Bien alineados y los hombros tirando hacia atrás. Desde aquí vamos a hacerlo igual, ¿vale? Si, me, si esta opción que voy a dar es mucho para ti, vuelve a la posición anterior. Voy a apoyar las puntas de los pies hacia adentro, ¿vale? Voy a levantar las caderas. Y desde aquí voy a estirar las rodillas. Si es mucho para ti, por favor, baja rodillas y empeines, ¿vale? inhalo mirando al suelo, exhala con la siguiente inhalación, me voy atrás, levanto las caderas formando un triángulo, miro hacia el suelo sin apoyar la cabeza o, o, o ligeramente y redonda exhalando, vértebra a vértebra, lo último que se despega es la barbilla, inhala atrás, redonda, exhala. Mira siempre al final, entre tus manos, para proteger el cuello. Cuando despegues la barbilla, al final, inhala la nariz. Acuérdate de esa redondez, de ese masaje que te das a ti misma. Si es mucho para ti, recuerda que puedes bajar las rodillas. Igual que hacíamos antes, volveríamos a la opción anterior, hago una con vosotras. ¿Veis? Así de sencillo. O un poco más exigente. Inhalo atrás. Redonda. Por la boca. Una más. In. Ex, ¿vale? Apoyo rodillas, en peines, bajo la pelvis y me quedo en la esfinge. Madre mía, con la riñonera, ¿veis? <ríe> la riñonera del micro que tengo que llevar. Pero así garantizamos que el, que el audio os llegue perfectamente y lo oigáis bien, ¿vale? Muy bien. Desde aquí... Voy a levantar la cadera, voy a colocar la mano derecha donde estaba el codo derecho y la mano izquierda donde estaba el codo izquierdo. Desde aquí voy a apoyar la punta de los pies, voy a estirar las rodillas y me voy a quedar en plancha. Manos debajo de hombros, espalda recta con tus piernas formando una línea recta, ¿ves? Ojo con esto, no dejes caer la pelvis. Aquí, ¿vale? En línea recta. Vamos a hacer el movimiento del escalador, pero sencillo, ¿vale? Primero una pierna y luego otra. Exhalo cuando traigo la pierna inhalo cuando la llevo atrás. Exhalo, pongo el pie en punta, intento con la rodilla tocar la mano, inhalo atrás. Exhalo, hola Onis. Venga, anímate, haz un poco de pilates. Exhalo, inhalo. Exhalo, intentamos no tocar el suelo, ¿vale? Aunque si sí es mucho para ti, ¿ves? Yo puedo... Tocar el suelo un poquito con la punta del pie, ¿vale? O dejarlo en el aire. Ex, exhalo boca, inhalo nariz. Exhalo boca, inhalo nariz. Exhalo boca y nariz. Mantén el control con tu ombligo. Mirada al suelo, protege tu cuello. Tira de tus hombros hacia las caderas, que no se vengan hacia adelante los rotados, la parte ventral del codo hacia adelante. ¿Vale? Bajamos rodilla, apoyamos en peines y bajo de nuevo, codo de donde estaba la mano, de ambas manos, y volvemos a la esfinge para estirar el abdomen. Venga, vamos a hacer una tabla lateral. Metemos las manos hacia adentro. Una mano queda por delante de un codo y la otra por detrás del otro. Pero los codos, como veis, siguen debajo de los hombros, ¿vale? Siguen a la misma distancia, solo que hemos metido las manos hacia adentro. Voy a girarme para abrir el, el cuerpo hacia vosotras, hacia la cámara. ¿Vale? ¿Veis? La pierna de arriba queda por encima y la pierna de abajo, la pierna de derecha, queda por debajo en este caso, ¿vale? Pero a la pierna de arriba se queda extendida, ¿vale? Hasta Bonis aquí jugando con una goma. Y la pierna de abajo, ¿veis? Yo doblo la rodilla y meto el pie hacia atrás para tener un poquito más de equilibrio, ¿vale? En la postura que vamos a hacer, porque si la dejo extendida me va a costar, así que formando un ángulo de 90 grados con la esterilla... Me quedo aquí, mi codo debajo del hombro, ¿veis cómo está alineado? Ojo con esto, no, que no colapse el hombro, siempre empujar y alejaros de él, ¿vale? Y desde aquí vamos a levantar la cadera derecha. Hola Onis, ¿qué pasa, cariño? <risa> Mira, vamos a levantar la cadera, vamos a formar una línea recta entre la pierna y el hombro, que están arriba, mi brazo izquierdo se queda arriba. Muy bien, vamos a levantar la pierna izquierda, vamos a alargar el brazo del mismo lado, el brazo izquierdo, en este caso es el izquierdo porque es el que me ha tocado para miraros, ¿vale? Pero sería el, el brazo y la pierna de arriba, ¿vale? Fijaros, desde aquí, inhalo y al exhalar flexiono el codo, toco coloco el pie en punta, toco rodilla y codo si llego, ¿vale? Inhalo, extiendo, pie flex. Abro los dedos, exhala, voy cerrando los dedos. Recupera tu muñeca con el movimiento de la aguja que hacíamos antes, ¿vale? Cerrando los dedos de manera progresiva. Bien punta, bien flex y dedos abiertos. ¿Veis? Eso es, intenta que no baje tu cadera, mantela en su sitio. Inhalo, extiendo, exhala, recoge. Muy bien, extiendo, apoyo el pie, baja el codo, gira el pecho, coloca de nuevo los pies paralelos y nos vamos al otro lado. Ahora os doy la espalda, recuerda, fíjate ahora cómo ves, cómo cruzo la pierna para tener mayor equilibrio. Extiendo brazo arriba al cielo primero, cuidado con no caer la cadera, manténla en línea. Estiendo la pierna, alargo el brazo, cojo aire el pie en flex, exhala pie en punta, cierro el puño inhala, abro los dedos de la mano y del pie exhala boca inhala nariz exhala boca mantén tu mirada al frente o si te molesta el cuello lleva tu mirada al suelo inhala, abre exhala, cierra dos más in, ex, última, in, ex, muy buena tabla chicas y chicos, extiende, apoya el pie, voy girando el pecho, apoyo el codo delante de la mano, coloco de nuevo las, las, las puntas de los pies, bajo la cadera y estiro de nuevo en la esfinge. Tira de nuevo la esfinge, con los hombros, ya sabes, empujando hacia atrás con el ombligo escondido. Voy a apoyar las manos debajo de la frente, apoyamos la frente encima del dorso de las manos y nos relajamos unos segundos. Esto se nos da muy bien, sobre todo en verano lo practicamos mucho, ¿verdad? tirados en la arena. <risa> Pero ahora no es la hora de la cerveza, ¿eh? así que ahora a seguir entrenando. Vamos a trabajar con las piernas, vamos a darle un poco de trabajo al cuadrado lumbar, a toda la musculatura del glúteo, piramidal, isquiotibiales, Vamos a trabajar sin levantar la pelvis del suelo, intentando levantar solo la pierna. Con la pierna estirada, inhalo y cuando exhalo, subo la pierna. ¿Ves? Pie en punta para no tocar el suelo. ¿Ves? No he hecho esto, no he levantado la pelvis. Mi pelvis sigue en el suelo. Y ahora desde aquí, inhalo y al exhalar, un poquito, un toque hacia arriba. Ex. In. Exhalo cuando subo. Inhalo cuando bajo. Ex. Venga, cuatro. Cinco. Inhalo, desciendo. Sin llegar a tocar, ¿eh? Ex. Puedo bajar un poquito, pero sin llegar a tocar el suelo. Ex. Ex. Muy bien. Mantén esa rodilla encajada. Exhalo. 9. Diez baja despacio, y cambio de pierna, exhalo, cuando subo me quedo ahí, inhalo, y cuando vuelvo a exhalar intento subir un poquito más, ex, bajo, inhalo, ex, bajo unos centímetros, vale, sin llegar a tocar nunca el suelo, no descanses, exhalo, exhalo, exhalo, este trabajo lo podría hacer una persona que tuviera una hernia discal lumbar... ...pero sin subir demasiado, ¿vale? Si tiene enganchado el nervio ciático, desde luego que no. No sería recomendado hacer ahora. Exhalo. Pero si mantiene la pelvis pegada al suelo, el glúteo apretado... ...no tendría que tener ningún problema al revés. Le viene muy bien trabajar la musculatura que tenga alrededor de esas hernias que suelen estar situadas entre L4, L5 y S1, muy bien, una más, desciende despacio, muy bien, extiendo brazos y piernas, los brazos están hacia adelante, las palmas apoyadas, Vamos a levantar la pierna que está más cerca de vosotras y el brazo que está más lejano, con la palma hacia abajo. Exhala, vuelva a inhalar y cuando exhales igual, pero brazo y pierna. Ex, ex, ex, inhala nariz, suelta por la boca. Seis. Siete, mirada al, al suelo si te, si te molesta el cuello. Ocho, en diagonal o al frente si no tienes ninguna lesión. Y diez, cambio. Pierna que está más lejana y brazo más cercano. Inhalo, ex, ex, ex, inhala nariz. Exhala boca cuando subas. Recuerde las opciones para tu cuello. Mantén el ombligo escondido. Exhalo. Última. Muy bien. Apoya las manos debajo de la frente. Flexiona las dos rodillas, apoya la frente en el suelo y coge tus tobillos. Si no llegases, podríamos coger los tobillos con un cinturón, ¿vale? Fijaros, con un cinturón, debajo de los tobillos, me traería el cinturón hacia adelante para subir, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio. Pero si llegas con las manos, genial. Genial. Eso sí, intenta que los tobillos estén en flex. No coloques el pie en punta, ¿vale? El tobillo flexionado, los dedos mirando hacia atrás. Y desde aquí vamos a subir redonda, pero lo primero que tenemos que hacer es subir las piernas. Si yo subo primero el tronco, las piernas no van a subir o apenas. Así que lo primero que tengo que hacer es intentar estirar la pierna atrás y al impedírtelo tu brazo, la pierna se va a levantar, ya lo verás. Venga, activa el glúteo, la zona lumbar, inhala. Y al exhalar, intenta estirar las piernas, se levanta las rodillas, y ahora sí, con la barbilla dentro del pecho, voy levantando, y lo último que se levanta es tu barbilla. Dos, manténlo, cinco respiraciones, cuatro, cinco, despacio... Ve bajando las rodillas primero y por último ve apoyando el esternón y por último la barbilla. Soltamos las piernas, manos debajo de los hombros, sobre los antebrazos, levanto las caderas hacia atrás y me siento en el niño. Apoya la frente en el suelo. Ya sabes con un cojín si lo necesitas, si necesitas también recuperar tu muñeca. Ya sabes los movimientos, el abanico amplio o las agujas. Manos encima de las rodillas o en el suelo, delante de ellas, redonda vértebra a vértebra. Subimos a la postura del diamante, Vajrasana. mano en el suelo, en el lado izquierdo en esta ocasión, me siento sobre ese lado, saco los pies por la derecha y me siento en la esterilla, con las piernas flexionadas en 90 grados, manos debajo de las rodillas, vamos a hacer un ejercicio siguiendo trabajando el abdomen, pero voy a girar la petaca, que no es de whisky, no os preocupéis, aborrezco el whisky, de verdad. ...cualquiera, vamos... ...quitando una cervecita fría de vez en cuando... ...el resto, fuera... <risa> ...vamos a apoyar las manos debajo del hueco popliteo... ...codos hacia adentro... ...hombros hacia atrás y abajo... ...el glúteo hacia afuera... ...es como una red anteversión... ...y esto es una retroversión, ¿vale?... ...cuando el glúteo entra... ...hacia adentro y se redondea la espalda... ...hay una retroversión y ves. ...voy rodando desde el coxis... ...zona lumbar, dorsal y estiro los codos... ...barbilla al pecho. Esto lo hago como demostración, ¿vale? Y ahora comienzo con la anteversión, ¿veis? Este es el movimiento primero que tengo que hacer abajo, ¿veis? Hago una anteversión, saco el glúteo fuera, el abdomen va hacia adelante con el ombligo escondido, luego el pecho, los hombros y por último levanto la barbilla, crezco de abajo hacia arriba, ¿vale? Los pies enganchados al suelo, cojo aire y al exhalar por la boca, retroversión de la pelvis, voy redondeando, estiro los codos. Miro el ombligo, inhalo desde abajo, redonda, levantándome, creciendo como un árbol, mirando al frente al final. Exhalo dentro, inhalo, fuera, creciendo y alargando la columna vertebral desde la base. Exhalo dentro. Inhalo, muy bien, venga, hacemos un par de ellas más, estira bien los codos, agárrate bien con tus manos, redonda, tus manos solo están de apoyo para subir, ¿vale? No hagas fuerza con tu bíceps, ¿vale? Es normal que al final utilices un poquito de fuerza, venga, una más, Te, pero tenemos que intentar que las manos solo sean un apoyo extraordinario, ¿vale? Es el trabajo abdominal el que endereza tu cuerpo y va alargándolo desde el coccis hasta las cervicales. Muy bien, desde aquí vamos a levantar el pie derecho, tibia paralela al suelo, pie izquierdo, junta la, la cara interna de los pies, se tocan, los dedos miran hacia ti, los codos están dentro, los hombros abajo. Exhalo, con la siguiente inhalación, abro las piernas, inhalo, exhalo, inhalo, abro, mantén la espalda recta, exhalo, cierro, intenta mantener tu espalda recta, exhalo dentro. Ahora vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a exhalar hacia afuera. Vamos a añadir un ejercicio. Esto era simplemente para que comprendieras la inhalación. Y la exhalación y el movimiento. Inhalo. Exhalo. Extiendo las piernas. Inhalo. Bajo a 90 grados. Paralelas al suelo. Inhalo, abre. Exhalo, perdón. Inhalo, nariz, cierro. Exhalo, extiendo las piernas, lo que pueda Inhalo, desciendo Ex In nariz Ex extiendo In Paralelas al suelo, las tibias Ex In, venga, una más, exhalo cuando abro, cada vez un poquito más, inhalo al cerrar, toca los pies y rodillas, exhalo extiendo las rodillas, subo las piernas y desciendo al inhalar, muy bien, apoya los pies en el suelo y abraza tus rodillas. Ya estamos acabando, colocamos las manos en las caderas, ¿vale? Y desde aquí voy a bajar el codo izquierdo y codo derecho, debajo de los hombros, ¿veis? ¿Veis? Eso es, la espalda recta. Voy a levantar las piernas, mirad mis manos dónde están, ¿vale? Al lado de las caderas. Yo el pulgar le tengo hacia atrás, le tengo escondido atrás y los dedos hacia adelante. Así además me van a dar un poco de estabilidad extra en la cadera, ¿vale? Voy a levantar un pie, levanto el otro, tibias paralelas al suelo, ¿veis? Y voy a hacer el trabajo de bicicleta desde aquí, ¿vale? Cuando vaya a pedalear hacia adelante, voy a llevar el pie en punta y cuando vaya a pedalear hacia atrás voy a llevar los tobillos en flex, ¿vale? ...para también trabajar un poquito los tobillos... ...y sentir esa disociación, ¿vale? Y voy estirando la pierna derecha... ...y baja por del suelo, ¿ves? Casi rozando y ya va a la izquierda... ...¿ves? Viene por debajo la pierna... ...lo más abajo que pueda, sin llegar a tocar el suelo, ¿vale? Inhalando... Por la nariz y exhalando por la boca, al ritmo con el que te encuentres cómoda. Vamos hacia atrás, pies en flex. Ahora la pierna se va por debajo, ves, rozando el talón en el suelo y se viene por arriba. Mira hacia el frente y pega la barbilla al pecho si te molesta el cuello. Muy bien, al centro, baja los pies al suelo, estira las piernas y ahora sí, si no tienes molestias en el cuello, puedes dejar caer la cabeza hacia atrás, si no, manténla. Si tienes alguna molestia o lesión, mantén la barbilla ahí pegada, ¿vale? Inhalo, con el ombligo escondido, ve arqueando la espalda, abriendo el pecho y dejando caer la barbilla detrás. Los pies en punta o en flex. Tú eliges, aquí da igual, vale, para gusto los colores, como te encuentres más cómoda. Puedes probar las dos maneras y decidir con cuál te encuentras cómoda. Para volver, despacio, primero vuelve la barbilla al pecho. Para proteger el cuello, mira los dedos gordos de los pies. Voy a apoyar el brazo entero, el otro y voy a ir bajando con la fuerza del abdomen redonda hasta apoyar la cabeza en el suelo. Estira los brazos, estira las piernas. Como si quisieras tocar la pared de atrás y la pared de delante. Apoya la planta de los pies. Levántalos. Abraza rodillas. Por debajo, mejor, del hueco popliteo. Cógete las muñecas para que tus piernas estén un poquito abiertas y masajéate a un lado y a otro, despacito, movimientos cortos, suelta, tus piernas quedan arriba con las rodillas encima de las caderas, las tibias paralelas al suelo y los pies relajados, Acuérdate del tema de la pelvis neutra, ¿vale? Ya sabes que hay dos, dos vertientes en pilates, yo pienso que la única vertiente que hay es la que sea cómoda para ti y segura. Así que, como tú te encuentres cómoda con la pelvis neutra, que significa que la pelvis tiene una posición en la que la rodilla ¿eh? tumbada en el suelo queda encima de la cadera, se crea un pequeño arco en la zona lumbar en la que puedes meter la mano, ¿ves? Sin embargo, si esta posición te molesta, si tienes algún tipo de lesión también en la zona lumbar, te recomiendo que lleves la rodilla un poquito hacia atrás. ¿Ves? Más o menos queda encima del ombligo la rodilla, en un, formando una línea quedaría encima del ombligo. ¿Qué ocurre? Que la, el hueco que había en la, en la zona lumbar ha desaparecido. La zona lumbar aplasta esa mano si la tuvieras dentro, se pega bien a la esterilla y se mantiene una posición más estable y más segura en caso de lesión. Pero si aguantas la pelvis neutra, colócate ahí, ¿vale? Tú eliges. Desde aquí, sube también tus brazos arriba al cielo, las palmas se miran, los hombros, cuidado con esto. Vamos a hacer, de hecho, un ejercicio para disociar la cintura escapular. Las palmas se miran. Inhalo y cuando exhalo, sube los hombros hacia arriba, hacia las orejas, Inhala y desciende. Exhala, llévalos a las orejas. Inhala hacia las caderas. Exboca y nariz. Cuando no hay peso para los hombros, vale, este movimiento es natural, no pasa nada. Pero si estás levantando un peso, si estás cargando sobre los hombros, los hombros deben permanecer lejos de tus orejas para que el manguito rotadores, de las cervicales, la propia articulación del hombro, no sufra, ¿vale? Así que permanece atenta de ello. Muy bien, desde la posición alejada de las orejas, vamos a subir las dos manos hacia arriba, los hombros se van a despegar del suelo, ¿veis? Inhalo, desciendo, exhalo, subo, inhalo, desciendo, la pelvis sigue neutra, los, los cantos internos de los pies se tocan para mantenerte estable y ayudarte a que aguantes la posición, porque sin quererlo, sigues trabajando tu abdomen inferior. Exhala boca, inhala la nariz. Una más. Muy bien. Vamos a hacer un trabajo combinado, una apertura con el famoso 100 de Pirates. Vamos a inhalar, extendiendo las piernas, atrás, 45 grados aproximadamente, o algo menos, ¿vale? Puedo quedarme aquí, pero si bajas demasiado, la zona lumbar molesta, te recomiendo que te quedes aquí arriba, ¿vale? Brazos atrás, al exhalar flexiono rodillas, voy arriba, levanto el pecho, barbilla pegada a él, ¿vale? Y desde aquí, exhalamos en cinco movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalo, opción más fácil. Bajo con los talones al suelo, rozo los talones, sin cambiar el ángulo de la rodilla, ¿ves? Y cuando exhalo, 1, 2, 3, 4, 5. Repito, mira el ángulo de la rodilla, sigue igual, 90 grados, rozo el suelo, exhalo, barbilla al pecho, 1, 2, 3, 4 5 in ex in exhala en cinco movimientos in ex in venga nos quedamos con esta versión un poquito más fácil todas 4, 5, 2 más, 1, 2, 3, 4, 5, última, 1, 2, 3, 4, 5, me quedo, estiro las piernas, si guanto, si no me quedo donde estaba, flexiono las rodillas, apoyo los pies y despacio lo último que se despega es tu barbilla, apoya la cabeza. Muy bien. Vamos a trabajar oblicuos, ¿vale? Vamos a tumbarnos en posición fetal, de lado. Ahora me tengo que cambiar la petaca de lado otra vez. A ver, me coloco de lado, yo me coloco mirando hacia la cámara para que me veáis bien. Mi brazo de abajo queda extendido, puedo apoyarlo. Puedo dejarlo detrás de la cabeza, incluso si me molestase en esta posición, si alguien tiene alguna molestia en el cuello, colocar un cojín debajo del cuello, ¿vale? Rodillas flexionadas, más o menos unos 90 grados con la columna vertebral, ¿vale? Voy a acercar la mano de arriba, se va a acercar al lado de la cabeza, voy a girar un poquito el pecho hacia, de, hacia arriba, en vez de quedar más de lado, ¿ves? Yo apoyo la mano en el suelo. ...levanto un poco el hombro y lo saco un poquito hacia afuera... ...¿por qué? porque voy a hacer este movimiento... ...y me quiero ayudar para no estar tan de lado... ...porque si no, desde aquí me va a costar mucho subir... ...voy a colocarme así, además va a ser más seguro para mi cuello... ...cuando suba, recuerda la barbilla, tiene que pegarse al pecho... ...y además tu mirada tiene que dirigirse al pecho... ...como si quisieras mirarlo cuando subas, ¿vale? La mano contraria, puedo dejarla aquí en la cabeza... ...apoyado los dedos en el lateral de la cabeza... ...o puedo subir aquí, ¿vale? Fíjate, yo puedo estar aquí y hacer cuando subo... ...quedarme aquí, ¿vale? Hacer pequeños rebotes o, o movimientos completos, ¿vale? Vamos a hacer rebotes hoy... ...pero también puedo alargar el brazo... ...y extenderlo... ...este movimiento me va a ayudar... ...porque el peso del brazo va a tirar de mi tronco hacia adelante... ...y me va a ayudar a levantarme... Así que puedes usarlo si quieres, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Cojo aire. Y al exhalar subo. Inhalo. Exhalo. Vale, desciendo. Voy a hacer una más inhalo, al exhalar, barbilla pegada al pecho, mírale, empujo el brazo y 1, 2, 4, ex, ex, 7, 8, 9, 10, despacio, desciende, damos la vuelta al otro lado, ahora os doy la espalda, Veis, yo estoy de lado, mi cabeza está apoyada encima del brazo que está debajo, y ahora empujo con la otra mano, ¿vale? Y saco un poco el hombro fuera, hacia afuera, ¿para qué? Para que mi pecho mire hacia arriba lo máximo posible, para que me ayude a subir. Las dos rodillas se separarán seguramente, ¿vale? Queda un poquito separada la rodilla de arriba y de la de abajo, no pasa nada. Incluso puedo apoyar el pie en el suelo en vez de estar encima del otro, ¿vale? Puedo quedarme aquí. Igual. Dedos al lado de la sien, ¿vale? Es que si cojo la mano detrás del cuello nos vamos a hacer daño al final. Así que, dedos en la sien, inhalo y al exhalar levanto, miro el pecho y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desciendo, mano al, a la cabeza, al, a la sien cojo aire, inhalo, ex, mira el pecho, despacio, muy bien, giro al centro, apoyo los pies en el suelo, Abraza de nuevo las rodillas por debajo, balanceate a un lado y a otro, estira los pies, piernas, brazos, manos, extiende bien los dedos, flexiona las rodillas las detrás del hueco popliteo, ¿vale? Cada mano debajo de cada rodilla, ¿vale? En esta ocasión, no se cogen los antebrazos, cada mano. Vamos a subir arriba, vamos a sentarnos, vamos a quedarnos en equilibrio con un movimiento, con una oscilación, es un balanceo delante y atrás, y cuando subamos vamos a intentar quedarnos en equilibrio. Lo vamos a hacer 10 veces, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Para hacerlo, fijaros en esta primera que hago de demostración yo cuando voy hacia atrás cuando me impulso hacia atrás para luego venir hacia adelante yo no dejo mis pies al lado del glúteo yo al ir para atrás extiendo las piernas hacia atrás para que el peso de las piernas me ayude a ir hacia atrás y que luego al llevarlas hacia adelante también el peso de esa tibia de ese pie me ayude a, a levantar el tronco ¿vale? con la barbilla dentro del pecho fijaros inhalo y cuando exhalo subo y me quedo en equilibrio inhalo me voy atrás, ves que los pies como juego con ellos. Cuando vengo hacia adelante los acerco al glúteo. Cuando me levanto y cuando voy hacia atrás llevo las piernas atrás para ayudarme. Masajea tu espalda, trabaja tu equilibrio y por supuesto tu core. Inhalo y además es muy divertido. Este les encanta a los niños. Inhalo atrás exhalo por la boca, inhalo atrás, exhalo por la boca, in, venga, una más, exhalo, me quedo, me quedo, y si puedo, voy al barco, extiendo un poco las rodillas, tibias paralelas, y es en flex. Me quedo aquí o suelto las manos. Las llevo hacia adelante. Cojo las tibias y con los codos presiono los muslos. Me puedo quedar aquí. O puedo soltar las piernas. Incluso si quiero, puedo extenderlas. Dos. Inhala nariz, exhala boca. Tres. Cuatro. 5, despacio, flexiona rodillas, baja los pies al suelo, cruza las piernas, cruza las piernas, lleva las manos hacia adelante, deshacemos la postura, llevamos la pierna derecha detrás y dejamos la izquierda adelante, me ayudo con la mano del mismo lado para colocar el tobillo debajo de la rodilla. Metemos las dos manos por dentro y empujamos hacia adelante. Fíjate que la rodilla esté encima del talón, ¿vale? Por favor, cuidado con esto, con adelantarla, porque pondrías en riesgo tus meniscos. La cadera bien abajo, ¿vale? Nada de llevar la cadera atrás, que es más fácil. Empuja todo lo que puedas. Nos quedamos aquí con las manos, abriendo la cadera. mirando hacia el suelo para proteger el cuello, apoyo la mano izquierda, la mano que está más cerca de la pierna, vale en este caso la pierna que está más cerca de ti y el brazo que está más cerca también, apoyo la mano y desde aquí con la mano contraria por delante dibujo un gran círculo, estiro el tronco, brazo arriba al cielo y estiro el músculo psoasiliaco, el músculo del alma. mirada al frente o al cielo si no tienes ninguna molestia, cojo aire y al exhalar despacio por la boca voy bajando, sigo la mano con la mirada, apoyo la mano en el suelo, debajo del hombro, inhala, lleva izquierda por delante, voy abriendo el pecho hacia la izquierda, hacia mí y llevo el brazo detrás de la espalda como si quisiera tocar la esterilla, tiro de mis dedos hacia el suelo. lo ¿Veis asomar ahí los dedos? Si llegáis, podéis flexionar la rodilla de la pierna extendida atrás y colocar por la parte del meñique, coger el pie por la parte del meñique y colocar el dedo pulgar en el centro de la bola del pie para estirar el cuádriceps a la vez que hacéis la torsión. ...flexionar el codo y tirar del talón hacia el glúteo. Si es mucho para ti, ya sabes, sin, sin hacer esto de la pierna, ¿eh? la dejas extendida como estaba y ya está, no pasa nada. Si te molesta el cuello, ya sabes, mirada en la dirección del pecho o incluso hacia el suelo. Si no, mira detrás por encima del hombro izquierdo. Soltamos la pierna, despacio... Tu brazo izquierdo viene por arriba, dibujando un círculo grande. Las dos manos debajo de los hombros, dentro, por dentro de la pierna que está adelantada. Lleva la cadera un poquito atrás, retrasa la pierna y trae la que está más lejos de mí. En este caso para mí es la derecha. Igual, alineación, rodilla-talón, manos por dentro, bajamos la cadera... mirando al suelo, empuja la cadera, relájala, tu rodilla derecha también está empujando hacia adentro, ojo con esto, ojo con que se levante la cara, la cara externa del piel, que se levante la cara interna y que la rodilla se, se desalinee con el tobillo. Desde aquí, la mano que está más cerca de la pierna, apoyada en el suelo, de la de delante, se apoya encima de la rodilla para, con la más cercana a ti, el brazo subir arriba al cielo, alargarlo y estirar el psoas ilíaco, igual que antes. Recuerda tus opciones para el cuello, al frente o arriba. Ombligo escondido. la cadera empujando, es el sacro, el que lleva el movimiento, el ombligo y el pecho se van hacia atrás, círculo grande, sigue la mano con la mirada, bájala al suelo debajo del hombro, inhala, brazo de, más lejano, dibuja un círculo grande, yo te doy la espalda en esta ocasión, lleva la mano detrás de la cadera, Fíjate los dedos como apuntan hacia la esterilla, tu hombro se abre y tu mirada, ya sabes, suelo o, el, o la dirección del pecho si tienes lesión o hacia atrás, por encima del hombro, si no tienes lesión o no te molesta hoy. Puedes quedarte ahí o ya sabes, flexionar la rodilla del pie apoyado atrás y colocar tu mano por la zona del meñique con el, con el pulgar en el centro de la bola del pie, flexionar el codo y estirar el cuádriceps. ...a la vez que torsionas tu columna vertebral. Desde la zona lumbar... dorsal, a la cervical. Recuerda que en todos los movimientos... ...flexión, extensión, torsión... ...lateralización, una, es una flexión lateral, ¿vale? Siempre el movimiento tiene que nacer en la zona lumbar. Para aprovechar al máximo la amplitud del movimiento y hacerlo de manera segura para tus discos, inhalo y al exhalar despacio suelto el pie, lo apoyo despacito, la mano tiene de atrás dibujando un círculo grande, se apoya de nuevo por dentro, me voy atrás al niño. Recupera tus muñecas, si lo consideras haciendo las agujas o los abanicos... Manos delante de las rodillas o encima de ellas, ya sabes. Empujo redonda, vértebra a vértebra, a la posición del diamante, baterasana. Llevamos las manos hacia adelante, a la posición inicial. Muñecas debajo de hombros, rodillas debajo de caderas. Y desde aquí apoyo la punta de los pies en el suelo, despego las rodillas. Sube las caderas arriba al cielo y al exhalar baja los talones, flexiona las rodillas, empuja la cadera hacia atrás como si quisieras clavar el sacro en, su punto, en el punto más alto de la pared. Relaja el cuello, mira entre tus rodillas y solo si tienes la espalda recta, si tienes elasticidad en tus isquiotibiales, podrás estirar tus piernas manteniendo la espalda recta. Si no, mantén tus rodillas flexionadas. Uno. Dos. Es la postura del perro abajo de yoga o V invertida como también se le conoce. Cuatro. Cinco. Podemos trabajar el suelo pélvico, las posturas estáticas. 7. Contrayendo el esfínter cuando exhales. 8. Y relajándolo cuando inhales. 9. Ya sabéis que no solo el suelo pélvico, la próstata en los hombres se ve beneficiada. 10. Flexiono las rodillas. Voy andando hacia adelante. Despacito. Muy despacito. Pies anchura de caderas. Estamos con las rodillas flexionadas, el abdomen apoyado en los muslos, levanto los dedos de los pies, los abro mucho, mucho, mucho, bajo con ellos abiertos, presiona con cada uno de ellos, manos debajo de las rodillas, disculpadme que me coloco la petaca, estamos aquí, dedos abiertos y fuertes presionando, enraizadas en la tierra, manos debajo de las rodillas, en las tibias, ¿Vale? o incluso por encima de las rodillas, si tienes poca elasticidad en la espalda y los isquiotibiales. Vamos a estirar las rodillas, estiramos los codos y formamos un ángulo de 90 grados. Es la postura de la media pinza, alargando la columna vertebral, mirando hacia el suelo para proteger el cuello. Creando espacio entre las vértebras antes de hacer el último ejercicio. Los hombros, cuidado con esto, ya sabéis, empujo y roto, ¿vale? Siempre lejos de las orejas cuando haya fuerza sobre ellos. Inhalo y al exhalar, deja caer los brazos, la cabeza, todo cuelga. Nos podríamos quedar aquí perfectamente, ¿vale? Solo con esta flexión de tronco con la fuerza de la gravedad, actuando sobre el tronco, ti hacia abajo, respirando en las costillas y en las clavículas y manteniendo el ombligo escondido. O podríamos cogernos el dedo gordo de los pies con el índice medio y gordo de cada mano, si llegamos. Si no llegásemos, recuerda un cinturón, ¿Lo tengo, ¿dónde lo tengo el cinturón? Ah, aquí. Fijaros, con un cinturón debajo de la bola del pie, se puede colocar, si no llego, ¿vale? O si no tuviéramos cinturón, que vamos con un cinturón de una bata, de un albornoz viejos, ¿vale? De momento, puedo colocar las manos, si no, en las tibias, en los tobillos, con los codos hacia adentro. Pero intentando, por favor, que no pase esto, que no colapse los hombros. Tira de los hombros hacia arriba, ¿vale? En cualquiera de las asanas, porque estás metiéndole fuerza a los hombros... Y no conviene que se vengan hacia los hombros, hacia las orejas. Inhalo, estiro codos, miro al suelo y al exhalar, flexionando los codos hacia afuera, si no colapsan los hombros, mete ombligo, costillas, pecho o barbilla. Si los hombros se vienen hacia adelante, hacia las orejas, lleva los codos hacia atrás. Si hay demasiada tensión en los isquiotibiales, puedes doblar un poco tus rodillas, 3. 4. La inhalación tira de la coronilla hacia el suelo y del sacro hacia arriba y hacia adelante. 5. Al exhalar, tu esternón se mete entre las rodillas. 6. siete, ocho, nueve, diez, suelta los pies, el cinturón, flexiona las rodillas, noventa grados, despacio apoya el abdomen y el pecho los muslos relaja los brazos mete la barbilla y sube en este roll up pero con las rodillas flexionadas vale para mantener la seguridad en la zona lumbar porque con las piernas estiradas la tensión en la zona lumbar es, es excesiva y sobre todo si tienes algún tipo de lesión o molestia así que desde aquí ...con los brazos relajados, con la barbilla dentro del pecho... ...las rodillas se van a ir estirando poco a poco... ...a medida que vas subiendo, desarrollándote como un helecho al nacer... ...una vez que el pecho y los hombros se abran... ...las rodillas se estiran... ...abre el pecho a la posición de la montaña de yoga... ...desde aquí vamos a bajar al suelo, inhalando... ...manos por delante, arriba al cielo... ...y al exhalar dobla por tu cintura... ...manos al suelo a la pinza de pie, inhalo media pinza, manos en las tibias, alarga tu columna vertebral y al exhalar por la boca, manos al suelo, doblo rodillas, apoyo una pierna, apoyo rodilla, apoyo la otra, me siento atrás en los talones y desde aquí, mano a un lado, pies por fuera, me cubro con una mantita una chaqueta, cúbrete sobre todo los hombros y los pies, lo más importante, ¿vale? Para que no pierdan eh, temperatura, porque son muy proclives a sufrir de artrosis, artritis, así que igual yo me tengo que ver de nuevo la petaca, desde aquí nos tumbaríamos en la postura de esa básana, como he dicho con esa mantita, piernas separadas, anchura de caderas o un poquito más, a mí la verdad que anchura de caderas me resulta corto, un poquito más, brazos a la distancia del cuerpo que, te, que, que sea cómoda para ti demasiado cerca no vas a estar cómoda así que sepáralos un poquito con las palmas hacia arriba puedes meter un cojín debajo de la cabeza o incluso debajo del hueco popliteo ¿vale? si tienes alguna molestia en la espalda baja o en las rodillas cierra tus ojos y abandona el control de tu respiración cuerpo se vuelve muy pesado, los hombros caen, las piernas se hunden, todos tus músculos se van relajando. Te abandonas por completo a la fuerza de la gravedad. Los músculos faciales también se relajan. Y los labios se despegan. Siente como tu respiración los acaricia antes de desconectar. Antes de que la mente se libere. Antes de que vuele libre como el viento. La cadencia de tus latidos se reduce. También decrece la velocidad de tu sangre dentro de las arterias. Antes de volar, observo tu ombligo una vez más. oscilando arriba y abajo, suave, lenta, tranquila. Por el dolor a la alegría Supe por el dolor que el alma existe Por el dolor allá en mi reino triste Un misterioso sol amanecía Era alegría la mañana fría Y el viento loco y cálido que enviste. Alma que verdes primaveras viste Maravillosamente se rompía Así la siento más Al cielo apunto y me responde cuando le pregunto con dolor tras dolor para mi herida y mientras se ilumina mi cabeza ruego por el que he sido en la tristeza a las divinidades de la vida. Gracias José Hierro por tu poema Alegría. Siempre ha formado parte de ti. Es la fuente inagotable de felicidad. Que aumenta cuando el gozo es compartido. El ser humano tiende siempre a compartir lo malo en los medios de comunicación con el vecino, la familia. Así que ha llegado el momento de compartir la alegría. Porque la vida tiene el sentido que tú le das. Ni más ni menos. Y siendo feliz, sin duda harás feliz a los demás. Apoya las manos en el vientre y mécelas como si de una cuna se tratase. Las manos por detrás de la cabeza, extiende la punta de los pies, coge aire y cuando exhales flexiona las rodillas, abrázalas en posición fetal y déjate caer hacia el lado que prefieras, ayudándote con la mano que está más lejos del suelo. Empuja sobre él y siéntate en una posición cómoda. Si te apetece, coloca las manos en pose de oración. Es Namaste Mudra. Palma contra palma. Pulgares apoyados en el esternón sobre el corazón. Para dar las gracias. Por este instante. Por tu existencia. Y por tu alegría compartida, tu actitud empática, tu amor incondicional. Porque un momento puede cambiar un día, un día puede cambiar una vida, y una vida puede cambiar el mundo. desde esa gran verdad, dando gracias, dibuja una bonita sonrisa en tu rostro, mientras sois bienvenidas y bienvenidos a este hermoso día, como cualquier otro. nada más Namaste. Gracias.